Pues hoy me apetece quedarme tranquilita en casa. Vale, pero como no decides tú... Esta situación es absurdas, ¿verdad? Pues las personas con parálisis cerebral las encontramos en nuestro día a día. Yo necesito apoyos para comunicarme, pero decido qué sistema de comunicación prefiero. Es mi vida, son mis decisiones y yo decido cómo vivirla.